No pasa a ver, pasa nada A ver, no, no a ver dándale, dámele Nos encontramos en el Estado de México Hoy traigo un detector de metales Porque vamos en busca De quizá tesoros Vamos a probarlo por primera vez Y quizá nos encontremos Cosas interesantes, acompáñenme Estamos aquí en la base de donde es el terreno, donde nos dieron permiso para excavar y buscar algo con el detector de metales. Hay que pasarnos por este pasillo que como ven está lleno de hierba. Acompáñenme. Vamos a usar este detector de metales que es como uno de los más simples que podemos encontrar en el mercado. Pero vamos a ver si encontramos algún material aquí. Podemos notar cómo nos indica pues si es eh, oro, plata, si son monedas, níquel, cobre. Vamos a hacer la primera prueba y acabamos de poner ahí este pico en el, en el piso. Aquí vamos a checar qué es lo que está marcando. Y ahí vemos que efectivamente está marcando pues algún metal. En este caso pues fierro. Así que ya está listo el detector de metales y lo que captemos es seguro que va a ser algo interesante. Así que vamos a ver qué encontramos en este lugar que está pues lejos de la civilización, porque lo que captemos, es decir, puede ser algo que sea antiguo o quizá monedas. Si lo usamos allá abajo en el pueblo podríamos encontrar pues cualquier tipo de material que sea metálico. Así que vamos a empezar esta búsqueda y ojalá encontremos algo interesante. Aquí ya está dando, dando un tono Podemos ver incluso Que nos está marcando como si fuera aluminio Así que vamos a hacer la primera excavación aquí ¿Qué crees que sea? Una ¿Vasura? lata ¿Una lata? A ver, espérate ¡Ah! Una hullita Encontramos un pedacito Esto es como... De una taza, ¿no? Como de un jarrito, mira aquí. No, es como una asa de un jarrito. Es igual y puede ser algo ahí. Vamos a escarbarle. ¿Es esto? ¿Es aluminio? Vamos a... Ahí está la lata. Vamos a quitarla. Y ya no. Marca por ahí un fierro. Pero, ahí está un fierro, vamos a ver. Pero lo primero que encontramos fue un pedazo de aluminio de una lata. Vamos a seguir buscando. ¿Sí? ¿Esta? ¿Ahí? está. Ahí está, ahí está, aparte. Ahí está. Ahí está, mira. Esto es lo primero que encontramos extraño. Esto es... Para, para fumar, ajá, ¿no? ¿no? Como una válvula para fumigar para fumar. Los... Parece. parece, ¿no? Como una de fumar. Bueno, ya encontramos algo extraño, que es una válvula, dices. Sí, una especie para fumigar. Para fumigar. Será ha de haber caído aquí a las personas que estaban fumigando y ya no lo encontramos. Bueno, ya lo descubrimos aquí nuevamente. Vamos a continuar con la exploración. A ver si encontramos oro. Nos encontramos aquí en una huerta de aguacate en San Jerónimo, Totoltepec. Todavía no encontramos algo que pudiéramos decir que vale la pena. Pero mientras tanto tenemos esta vista increíble. ¡Oh my God! Ah, casi le pego, es un... Siento como que me está mordiendo. ¡Oh, sí me está mordiendo, bebé! Quiero pensar que es un escarabajo. No sé si se alcance a ver cómo me está mordiendo con sus mandíbulas. Me está arrancando pedacitos de piel. Aquí está el insecto este dorado. Eh, debe ser un escarabajo, así que no hay problema Lo vamos a dejar en una hojita Yo no sé si sea peligroso, pero sí está muy bonito Bueno, estamos viendo aquí el paisaje de San Jerónimo Totoltepec En esta huerta vamos a seguir buscando cosas Esperando encontrar el, el tesoro de San Jerónimo Totoltepec Mientras tanto, ya encontré algo de oro Es este escarabajo encontramos una construcción que es una pileta y aquí se escucha pues que hay algo pudiera ser efectivamente pues una varilla o un otro insecto dorado que tengo aquí en el aquí hay muchos insectos dorados pues, vean qué bonito está bueno aquí aquí está el tono vamos a investigar de qué trata vamos a ver qué es Estábamos escarbando aquí, pensamos que era bajo esta estructura, pero me doy cuenta que en realidad es esta parte de aquí. Aquí podemos notar que hay algo pues de tamaño considerable. Aquí está, pero exactamente aquí está. Así que ahorita vamos a excavar aquí. Ahí está, ahí está. Estuvimos en un lugar que estaba bastante difícil, era una ladera. Ah, pues ahí me, me caí, encontramos insectos ya más peligrosos y no descubrimos nada interesante. Pero vamos a seguir aquí en San Jerónimo, Totoltepec para buscar un tesoro. Bueno, ya estamos en otra parte de San Jerónimo, Totoltepec. Nos han dado permiso para explorar un terreno en donde se encuentra una construcción ya antigua. Aquí el problema es que el terreno está demasiado húmedo y pues hemos tenido bastante dificultad para escarbar o poder caminar entre tanta hierba. Pero vamos a seguir la búsqueda y ojalá podamos encontrar algo que valga la pena, algo interesante. Seguimos. Ya llegamos aquí a la construcción antigua. Aquí vemos que esta es de Tabique. Sin embargo, la del fondo, la que está allá, con la hierba completamente obstruyendo el paso... Es de adobe, es una construcción aproximadamente de los años 30, de 30 a los años 50. No sé si podamos entrar, pero parece que hay una puerta, así que vamos a investigar. Esto se pone interesante. Ya si no encontramos algún tesoro, pues a ver qué descubrimos dentro de esta casa. Ok. Oh, my God, ya me llené de... Oh, de arañas. Me enredé una telaraña. Ya no sé dónde quedó la araña. Bueno, creo que... Espero que la araña no sea peligrosa. Bueno, no. Las que hacen telaraña no son tan venenosas. Pero espero que no haya sido una araña grande. Bueno, ya aquí vemos la habitación. Ok, vamos a adentrarnos. Wow, es una sensación extraña porque está húmedo, está muy, muy húmedo. Tenemos el detector de metales y pues marcaba algo ahí en el fondo. Nada más que siento las telarañas todavía en mi cara. Y bueno, vamos a darle una pasada aquí con el detector de metales a ver si encontramos algo. <risa> Creo que es la araña. todo esto es eh, fierro es metal si tenemos una señal pues ahí interesante quizá pueda haber monedas entre los entre los muros y aquí aquí hay algo pero pues bueno no podemos romper el piso pero aquí da una señal mira ya alta ahí está no sabemos qué puede hacer vamos a dejar nada más el registro para el dueño pues de que en esta área marca un sonido interesante. No sabemos qué puede ser, pero sí sabemos que está bajo este piso. Vamos a continuar, vamos a, a escarbar donde podamos por fuera de la casa. Ya que aquí adentro pues contamos con piso y no podemos hacer ningún agujero. Aquí había fierro. ¿Y te das cuenta nada más en esa parte de la casa? Se escuchó, ¿no? Se escuchó algo interesante, sí. Pues este lugar no viene nadie. Ya hace muchos años que ya. Hace muchos años. De hecho, para entrar, pues, descubrimos que era casi inaccesible. El techo se está colapsando, si ¿sí podemos ver ahí. El techo está colapsándose ya. En cualquier momento esto puede caerse. Aquí hay un, aquí hay un sonido chiquito, que puede ser interesante, no es el clavo de ahí, no, es un clavo, pero aquí hay algo, puede ser cualquier cosa de aluminio, y vamos a seguir explorando este lugar por fuera, vimos que por dentro solamente encontramos un sonido interesante, lástima que está bajo este piso, y en las paredes pues encontramos los sonidos del metal, que son clavos, algunos fierros, pero ningún sonido que nos pueda indicar que Encontremos alguna moneda, plata, o alguna otra joya. No descubrimos tampoco nada por aquí. Digo, así debe de suceder. A veces los videos no salen como uno quiere. Pero fue entretenido y bueno, estamos viviendo la aventura. Mañana vamos a ir a otros lados esperando que tengamos suerte. A ver si descubrimos algún tesoro. Estamos en el segundo día, hoy domingo vamos a explorar este terreno en donde parece que sí podemos encontrar cosas interesantes. un buen ratito peinando la zona, pero este que es nuestro video sobre buscando el tesoro, me ha enseñado la verdad que no, no es nada fácil, creo que se trata de paciencia, claro, de suerte sí también, la experiencia seguramente es importantísima y también el conocimiento del lugar en donde estamos, así que todo eso es un conjunto para tener éxito. Estoy contento a pesar de que no hemos encontrado nada literal, pues hemos encontrado fichas, eh, metales que no tienen valor, o aluminio, latas, etc. Sigo estando contento porque precisamente de esto se trata, de ir recopilando experiencia y poco a poco seguramente saldrán cosas interesantes. El tener una recompensa llegará con, con la experiencia eh, genial. Ahorita nos dirigimos hacia un lugar al que le llaman la mina, donde vamos a hacer también la exploración y a detectar, a ver si encontramos algo. Solamente nos queda ese lugar y también un río que vimos más allá abajo. Y vamos a ver si en estas dos oportunidades, pues al final nos llevamos algo de aquí. Aquí nos dio un tono interesante. Oye, sonaba fuerte, ¿no? Sí, sí, entonces, Ahí está. Está. ¿No? No. veo que. a ver, se... a ver. Aquí. Cerrado. Pero sonaba fuerte, ¿eh? Che no marca nada. ¿Será aluminio ese? Ese, ese, ese, es. Ahí está. Sí, es de una bala, ¿verdad? Sí, sí, es un casquillo. Ok. Listo, bueno, encontramos un casquillo. Es de rifle, 22. ¿Rifle? ¿Es de rifle? 22, sí. 22. Sí, ¿eh? ¿y era eso? Sí, era eso. Vamos a seguir. Ahí está. Ya sacamos lo que sonaba. Tiene un tono como que muy pequeño y ahí que está. Es una bala. Es un calibre bien pequeño, ¿verdad? El más pequeño. El más pequeño. Este, bueno, ya sacamos la primera bala, aunque sea lo más interesante, yo creo que hemos encontrado. Vamos a seguirle por este caminito que tiene 80 años dice, ¿verdad? 85 años. 85 años. Vamos rumbo a una mina y mientras tanto pues ya vamos sacando algunas cosas. Vamos a seguir. A Ahí está. Grande, eh. Muy. el lame, amigos. Grande, muy. Bien. Ahí está. Ahí está. Es una como un eslabón no un, no un este ah ya para las varillas Ajá, el que se une el que une las varillas parece varillas. parece que sí. sí está grande sí está grande sí, vale. ahí está Ha de ser una de bala, ¿no? Una igual. Pudiera ser. Un clavo oh, grande. Y no, no, no se veía! Lo... Un clavo grande, sí. Por eso sonaba grande, sí. Ahí está. Vamos a ver. Esto suena agudo ya el primero que encontramos. Ahora no sé. ver. ver. Sí, sí, sí, es una monedita de las de sí, sí, 20. Gracias. No, son 200 pesos, pero no, son sí, 100, pero de la cinco, Es ¿no? la de Carranza. Es la Carranza del 89, ¿De pero, pero la de Carranza del 89 no era tan chica. ese fue del 80. ¿es de, 89? De, sí, pero es la, este, de, de, la primera que nació fue del 85. Aquí estaba el puro orégano. ¿Qué tal si es de oro? Ahora déjenme ver, sí. ver si no tiene alguna inscripción diferente. Aquí arriba tienen los puntitos. Esos puntitos es el braille. Para que la gente que era ciega pudiera saber de cuánto sí. era la denominación. ¡Órale! Sí. Ajá. Wow, aquí estaba estirada aquí, pero como se quería ir, la tajé, la tajé y le puse más su cabeza mira. Okay, a ver. Aquí. aquí, al, ¿Al la lado vi? de la hoja. Sí, aquí, esta, esta es su cabeza. Ah, ya la vi, ya la vi, ya. Ya la vi. Ahí está. Ahorita saco la hoja y ya se va a estirar, ya va okay. a querer caminar. Ok. Mira. Ay, wow. Qué wow. Que bonito, esas no me dan miedo, me gustan. Mm. Esa todavía no muerde, sí, pero ya no cuando están grandes allá. ya. Ya ¿Sí, cuando están grandes ya muerde. Yeah. Ahí está. Vamos a dejar que se vaya. Qué bonita está. Aquí le tiene que entrar el agua y salir para que se lleve todo. Sí, cierto. Se me mete todo. Entonces al salir se lleva todo lo que tenga. Esto se vuelve un... Después se pasa a tener alas. Es gigante, sí. Y cuando está... cuando de que tiene alas, ya se hace Nosotros le decimos moyotes Ya cuando están... Ya ah. cuando traen alas, ya vuelan. Se ¿Es hace como una mariposa. no sé eh, Pues sí, y está no, gigante. Como, como una conchita. Ver, <risa> Ay, ya. no. Tómala. No. Pon tu mano así. No, no. A ver cómo. La, la agarramos, sí, porque estas no, no. Ok. Hay unas de... Esta porque se le ven las esas manos grandotas. Uh -huh. Pero hay unas... A ver, póngamela ahí. Hay unas mi que mano. se dan en los árboles. ¡Uy, se siente pesada! Se dan en los... Hay yo unas que... ¿Quieres eh? A ver, no. te, en tu cadáver. No, yo con mi cadáver. Oh, ¡Ay, ay, ay! Me está dando, me agarra, me agarra, me agarra. No, no, no. no. Tú. Ándale. No. A ver, abre la boca. Vamos a dejarla entonces ahí. Este, hay una que no está así, ni esto, durote, ni mm. las manos. Que se están Quítate haciendo. Un musco, ya. Lo siento. ¿Cómo no dicen? No sé. Ok. Bueno, aquí tenemos dos especímenes, es un cráneo gigante de vaca. Bueno, es de tamaño natural, ¿verdad? Y una gallina ciega. Hay unas piedras que pueden traer oro. Si la lamo, ¿qué me dan? A ver, lámele. No. Pues, a ver, pues tal. Pero arriba en el blanquito, en su sí, cabeza. Ahí. ¿Qué me dan? Ahí lo pongo. ¿No le va a pasar nada? ¿No, hay no, quién sabe. A ver, ándale, dámele. Venga, la madre. Nosotros <risa> No hay una vez de tamaño. Adiós, vaquero. Ya encontramos aquí una cueva vamos a ir rumbo a ella a atajarnos del agua Ay, esto porque está Ah, porque para sacar sacando la tierra muestra es que todo la barranca hay. Okay. y estos son los vestigios de esa sí. mina que estaban tratando sí, de, de explotar sí. estaban explorando para sacar minerales, o en este caso oro, ¿verdad? Ya cayó algo ahí. Si de repente sale pirita, entonces, dice. Sí. Le digo que es que hay unas piedras que están totalmente brillantes, así como la moneda de 10, cuando está nueva. Ahí tiene una beta. Ahí esa, eso brillante. Entonces así es como se va viendo si sale... De esto sale el polvito que podría ser sí. oro y se queda abajo cuando le pasan a esta charola. Y lo demás se ha deshecho. Sí. Y así se va haciendo de a poco a poquito esos así. gramitos de oro para después ya juntarlos y fundirlos en, sí. en algo más grande. Pero así es como va saliendo, ¿no? Sí. La plata y el oro. Así lo hacía el señor. ¿Y cómo saben dónde hay algo? Porque el señor lo intentó, es que él conocía de mina, el viejito que, que, que trabajó esta, él conocía Ajá. de mina, okay. de piedra. Trabajó a los minas de Tlapujagua. Okay, Entonces se da cuenta. Entonces él sabía que aquí Ajá. había. Entonces un día vino a trabajar y ya fue encontrando cosas que, que él conocía que sí se ve. Y bueno, finalmente ya falleció y esto ya se sí quedó que no. así. Está registrado el nombre de él. Ya es bastante tarde, ya nos cayó la lluvia, descubrimos algunas cositas por el camino, yo creo que ya no nos va a dar tiempo de, de excavar aquí, ni de usar el detector por la lluvia, así que yo creo que vamos a abortar la misión, sin embargo, pues estuvo muy padre la aventura, y vamos a seguir intentándolo, vamos a ver si en alguna otra ocasión encontramos el tesoro, ahorita ya nos está lloviendo, estamos muy lejos de la civilización y a ver cómo nos va.